Sigo en mi cubo, donde tus manos no llegan, donde pensamientos crean cuerda tras cuerda que me ata. Sigo callando, digo palabras que parecen ciertos sentimientos. Esta casa está hecha de temores, canciones de otros que prestan olores. Ni es mío el espejo de la entrada, ni la ropa. Salgo despacio, miro afuera vigilante, pero no me atrevo a seguir adelante, cerrar la puerta. De vez en cuando alguien llama a la puerta. Alguien que solo quiere visitarme, le digo que tengo mis propios problemas, no. pero lo sé, quizás saberlo me ayuda. ¡Gracias!